Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo. Este día viernes, primer viernes, la oportunidad para que hagamos reparación por todas nuestras faltas, las faltas que cometemos a nuestro Señor. Ofendemos muchísimo a Dios, queridos hermanos. Yo quiero invitarlos para que al iniciar nuestro día, nuestra jornada, le demos gracias al Señor. El Señor nos ha bendecido y generosamente, abundantísimamente. Vamos a cerrar nuestros ojos a decirle a Dios gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 23. Los envío como ovejas en medio del lobo, sean prudentes como las serpientes, sencillos como las palomas. Tengan cuidado con la gente que los, porque los van a entregar a los tribunales, los van a azotar en las sinagogas. Serán conducidos por mi causa ante los gobernadores y reyes. Para dar testimonio ante ellos y ante los paganos Cuando los entreguen no se preocupen de cómo han de hablar o qué han de decir Porque en aquel momento se les sugerirá lo que deben decir Pues no son ustedes los que hablan, es el Espíritu del Señor el que hablará por ustedes El hermano entregará a su hermano a la muerte, el padre a su hijo Los hijos se levantarán contra sus padres y los van a matar Todos los van a aborrecer por causa mía Pero el que persevera hasta el final se salvará Cuando los persigan en una ciudad huyan a la otra Y si también en esa los persiguen huyan a otra les aseguro que no se acabarán las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, en este discurso misionero también queda muy claro los peligros que vamos a tener. Me eh, agrada mucho cómo el Señor pone las cartas sobre la mesa, no nos pinta pajaritos en el aire ni nada por el estilo. Y nos advierte que el misionero, que el discípulo va a tener dificultades, va a tener momentos de prueba. Y hoy lo hemos escuchado. No tengamos miedo. El Señor está ahí hablando por nosotros. El Señor está ahí sosteniéndonos. También nos ha dicho Jesús, el que persevere hasta el final se salvará. El que persevere hasta el final. Porque puede ser que yo inicie ahí con toda la emoción, con la alegría, pero si no me sostengo. Si ante cualquier problema, ante cualquier dificultad salgo corriendo. El que persevere hasta el final se salva. Y cuando vengan esos momentos de prueba, sea la oportunidad para decirle al Señor Señor, un día te dije sí y ese sí es hasta el final un día te dije sí y en ese momento bonito, gozoso ahí estaba, diciéndote sí y en este momento doloroso cuando cargo la cruz, también aquí estoy que el Señor sea el que nos sostenga cada día en esta lucha, en este esfuerzo que cuando se cierran las puertas el Señor esté ahí consolándonos que cuando nos desprecien el Señor esté ahí sosteniéndonos, que cuando las fuerzas nos mermen sea el Señor nuestra fuerza. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos mis queridos hermanos.